pues voy a aterrizar aquí en esta isleta. hay veces que las partidas que empiezan así vamos a pescar un poco empiezan así un poco como aterrizo porque me apetece aquí así vamos ahí la pesca pececito bueno, aquí tengo para liberar el estrés otro pececito pues eso, ¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Fortnite Y estamos aquí pescando un poco Y nada, vamos a ver cómo se nos da esta partida Hemos caído en una isla que no había estado nunca Chiquitita, tranquila Practicando la pesca, ahí fallo, vamos Dame algo solo peces, pero bueno escudo comida bueno un escudito no viene mal ahí está ese también verdad bebillo vamos y me voy a llevar me voy a, yo creo que así cuatro pescaditos Sí, aquí. Esto es el, el garcio ese, nada. Joder, más, más pesca. Vamos, un arma. Ah, bueno. Ya o sea, no está mal. A ver. Vale. Nada. Eso ya tengo. y más escudo y y más escudo bueno pues nada completos esta me la llevo y ordenamos esto un poco y yo pienso que nos podemos ir ya vamos vamos, engancha ahí perfecto pues nada, vamos a avanzar aquí habrá sí, cofre dorado vale munición esto estoy lleno Y ahí hay un coche que lo voy a usar. Objetivo coche. Vamos a coger aquí los cartuchos, maderita y el coche. Y vamos a ir a una casita que hay por aquí. Que tiene como un. Es como un molino. Y está mi amigo la llama esa. A ver si. A ver si tiene un fusil de esos explosivos Aquí, aquí Vamos a ver Ey, amigo Está, está en casa Pues vamos a ver si tiene Oh, sí Pues para mí Este Ahí está Fusil tirador explosivo Nos podemos ir Fusil, pues sí, la verdad que lo he usado muy poco esta temporada. Vamos a coger unas cuantas, unos botes de estos que me gustan a mí. Y yo creo que voy a dejar los pescados. ¿Qué será que luego me arrepienta? Luego me quedo sin... sin curas. Hay movimiento, eh. Cuidado, cuidado. Vamos aquí. A ver, eso es de la montaña, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Toma, un regalito. Ah, se esconde, ¿eh? ¿No te ha gustado? Pues a mí me has fastidiado. ¡Eh! Vamos. Tiene granadillas. <risa> nah, este, este bajará por el por el otro lado, pero bueno, vamos a intentar voy a intentar ir. hay movimiento a la izquierda, no le veo este arma me encanta no lo veo, voy a acercarme un poquito más ¡Eh! vaya vaya sí, ahí está, dos vamos otros dos, fuera <risas> se tenía pinta de bot yo creo que ese no era me da a mí que este no, no era se parecía, pero yo creo que no bueno, un poquito de escudo, no viene mal ya está, perfecto y vamos a ver que hay movimiento por aquí a ver qué podemos cazar mira, ese sí es ese creo que sí es a ver no no, esa, esa sí esa sí, esa sí Pues un poco de incendiaria. Toma. Vale. Uf. Voy a poner una pared aquí. Me ha dejado... Uf, como me dé, como me dé. De... A ver ahí. Oh, eso ha sido de coña pues se ha en el poste bueno, pues mira poción no viene mal para recuperar un poco pero necesito botiquín munición y papuna, ya hay otra poción eh. vale oh había otra dorada y la poción venga para adentro. sin miramiento Me llevo el azul también. Y esto me lo voy a llevar. Me voy a llevar el fusil explosivo y el de tirador. Vamos. voy a rodear por aquí un poco pero tampoco puedo exponerme mucho porque no tengo no tengo curas aquí un spider a ver si no me ve ahí hay uno pero no si sí lo he visto bueno voy a ir despacio por aquí pero tiene que estar dónde está venga hombre venga venga <risa> eso sí que eso sí que es un bot ha aparecido de repente toma toma oh me ha dejado estoy gritando yo creo que le voy a disparar ahí al suelo y otra aquí, toma. Eh, que se va. Pues a Oh, qué guay. Qué guay, un contrato. he reventado el camión como mola es que este arma es la peor <risa> venga a ver que nos toca no tengo dinero y aquí nada un poco de oro pero seguimos en la mierda como me, me den me mandan a tomar por culo esto no lo quiero No voy a buscar ahora tesoros yo lo que quiero es botiquín por aquí por la mina me da tiempo un poco vamos a bajar un poco a ver esto, nada si es que no podemos hacer aquí nada tampoco vámonos mega listo vámonos que nos vamos oh tiendas de campaña a lo mejor ahí sí que puedo encontrar no sé si tengo yo algo de curas a ver fusil ese, nada escudo y bengala no joder no tengo ningún botiquín a ver aquí es que nada, eso ya, ya lo tengo y lo tengo a ver bueno, por lo menos, mira, unas benditas me voy a poner hasta 75 el pájaro vale creo que me da algo de pollo, voy a ponerme hasta 75 y cojo mis bengalas porque total porque... y el pollo bueno, cojo mi bengala ahí está pero yo he matado el cuervo no me ha dado carne si sí, hay un pollo por aquí pero es que está el spider este No me fío Vale, recargamos todo Y nos vamos Vamos con cuidado por, por la ladera Y que los árboles nos protejan Ahí está Eh, qué pilla Ah, mira, ahí hay un puerquito. En puerquito me puede servir. Vamos. Ahí está. Lo siento, puerquito. Pero tu carne me va a curar. Me salvará la vida. Ahí está, 100%. Uf. Ahora esto está mejor. Esto está mejor. Vale, por ahí nada. Vamos, que ahí sí. Eh. Vamos. Ostras, que me deja, me deja cero. Ostras, que está complicado. La escopeta, la escopeta. Vamos. Por arriba. Que salta. Salta. ¡Ay! No. Vamos. Ahí. Vamos. ¡Otro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Corona! ¡Eh! ¡Una corona! ¡De Pues nada. Que me ha dejado otra vez en la mierda. Me ha dejado en la mierda. Así que yo qué sé. ¿Y por qué hago yo esto ahora? Pues no lo sé. Pensaba curarme ahí, pero no tengo curas. nada madre mía a ver eso es pócima bueno, un poquito de escudo no viene mal y yo creo que ya el fusil de tirador lo voy a dejar y me quedo con mi explosivo Mi explosivo, vamos a ver si le doy. Ahí está, sufre, quémate. <ríe> ahí, ahí, vamos. La ira del fuego, a ver si te doy. Oh, qué guapo. un explosivo por ahí y otro por ahí me encanta este arma bueno vamos por aquí un poquito en el agua y supongo a ah, esta dorada es splash vale Vale, pues un poco. Ahí está. Voy a subir hacia la casa. Y otro splash. hay ah, plátano! Vale, guay. Platanitos. Y splash. Es lo único. Por aquí hay alguien. vale, por pues mi vamos tramo final está ahí, está, está en la casita no le doy, pero le, le voy a dejar uno en la esquina ahí está por si se asoma no sé, bueno, otra ahí está Uf. Ah, aparece al de arriba, al de arriba. Oh, ¡Oh, oh, oh! ¡victoria! <risa> <risa> Vamos. Ahí es ese asito. <risa>